Hola, ¿qué tal? ¿Escucha bien? Sí. Eh, mi nombre es Florencia Arias, eh, soy psicóloga. Les cuento que trabajé durante un tiempo en la cátedra de orientación vocacional hace ya, hace rato. Eh, bueno, les agradezco que estén acá y agradezco mucho la invitación también. Es la primera vez que participo de las jornadas, así que bueno, ojalá poder hacer algo útil. Bueno, eh, la idea es, yo les voy a contar, yo trabajé durante mucho tiempo en lo que es recursos humanos y mi idea va a ser contarles una experiencia práctica en una empresa particular, que les voy a contar después de qué se trata, en la cual eh, pude articular eh, en experiencia algunas cuestiones eh, relacionadas con lo que es recursos humanos y otras relacionadas con lo que es orientación vocacional. Esto es un poco lo que les dije recién. O sea, yo me voy a basar en un ejemplo concreto ¿sí? eh, que hice en, en la empresa. ¿Desde qué manera? Esto es algo, cuando ustedes vean el color rojo, significa que son conceptos que a mi modo de ver yo pude articular de los recursos humanos con la orientación. Esto es importante porque a veces uno cuando trabaja en determinado lugar cree que únicamente está trabajando desde una perspectiva sola. A mi modo de ver me encontré trabajando antes de estar en la cátedra que estaba haciendo cosas que, se, que eran susceptibles desde el punto de vista de lo que es orientación vocacional. Les leo algunas como para ir poniéndonos en tono. Uno es acompañar activamente en la construcción de un proyecto de futuro. O sea, esto como recursos humanos, trabajando en recursos humanos, enfocándonos desde la perspectiva de la orientación. Otra es hacer foco en las transiciones de la vida, que es un poco lo que estuvieron mis compañeras contando. Delimitar planes de acción orientados a un contexto complejo. Difundir un enfoque dinámico de las competencias. Cuando hablo de competencias, me refiero a las competencias de conducta. ¿sí? O sea, las competencias que uno puede leer en un aviso laboral, trabajo en equipo, orientación, al aprendizaje, proactividad. Promover el autoconocimiento, el ser activo y protagonista de la carrera. Evaluar a los colaboradores desde una mirada amplia, compleja y dinámica. Hacer foco en la construcción de estrategias personales ayudar a que la toma de decisiones sean consistentes, chequeando expectativas entre los diferentes actores que trabajan en la empresa, ya sean eh, recursos humanos, el mercado laboral, los sindicatos, las diferentes áreas, las otras empresas y la interdisciplina. Cuando uno trabaja en, en recursos humanos se encuentra constantemente trabajando de una manera interdisciplinaria, porque a veces te encontrás con que la gente que trabaja en recursos humanos tiene un tipo de enfoque teórico y quizás si estás en una empresa técnica, que es lo que les voy a contar, te encontrás con que, bueno, con que tenés que ir trabajando y salteando áreas y no únicamente en la empresa, sino afuera de la empresa, con sindicatos, con empresas, cuando tenés que contratar un proveedor para una capacitación determinada. Bien. Les cuento un poquito de, de qué empresa voy a hablar. Esa es una empresa que se llama Transener, que es una empresa que todos usamos, pero que no la vemos, eh, que es una empresa de transporte de energía en extra alta tensión. Les cuento, están las distribuidoras, las transportadoras de energía y los, genera, los, los, los que lo distribuyen en el de y de Sur, para, para familiarizarnos. Entonces, es una empresa que está en todo el país, tiene alrededor de 1.800, 2.000 empleados, eh, y conviven tres generaciones de gente, o sea, esto se los digo porque no es menor, porque esto data de una complejidad con la cual no se tiene que adecuar. Eh, hay tres sindicatos principales y en su mayoría son personas que son, en su mayoría varones, más del 80%, con la gente que es profesional son ingenieros y la gente que no, que no, no hizo una carrera universitaria son técnicos. Esto se los digo para, porque, para que vean lo que es la complejidad con la cual uno a veces tiene que trabajar. Me meto un poquito en lo que es el mundo de recursos humanos. Quizás alguno lo conoce más, alguno menos. Eh, recursos en, humanos en líneas generales eh, está la parte soft y la parte hard. La parte hard es aquello que se ocupa de lo que es liquidación de haberes, eh, el, el pago a, a los visitos colaboradores, etc. Y la parte soft es aquello que se ocupa de selección de personal, desarrollo de personas, o sea, plan de carrera y capacitación. Fíjense que siempre cuando ponga en rojo estoy articulando algún concepto de orientación vocacional. ¿sí? Eh, lo que me voy a detener hoy es contarles eh, una experiencia que tuve sobre un programa de jóvenes profesionales. Esto es en base a que, eh, es un, es un, un programa, de, un plan de carrera que tiene tres patas. La primera es el programa de jóvenes profesionales, la segunda es el programa de talentos y la tercera el, la política de cuadros de reemplazo. Lo digo como más en criollo. Eh, hoy me voy a detener en el programa de jóvenes profesionales, en el punto uno. Eh, cuando, es, que es cuando la gente, cuando la gente que se recibió de determinada carrera empieza a trabajar en Transnert. Esto no es lo que nos pasaba nosotros de Recursos Humanos, es que teníamos un desafío bastante complejo, que, era, eh, que es captar gente, que son ingenieros eléctricos, para que se una idea, ingenieros eléctricos hoy en día en la UBA se reciben por año alrededor de 5. O sea que es re complicado, hay poca gente que estudia esto. No es que solamente eh, captemos gente, ingeniero electricista, pero muchos sí. Entonces, hay un montón de empresas que, bueno, que necesitan a esta gente. Teníamos que crear alguna estrategia atractiva para que esta gente quiera estar en esta empresa. Y otra cosa difícil, es una empresa tan técnica que tuvimos de alguna manera que inventar un programa de, un programa de desarrollo que haga que la gente se quede en la empresa. Cosa difícil hoy en día porque los paradigmas de, de la gente en general, digo en general porque no siempre son así, es que la gente quiere, bueno, la gente joven quiere cambiar, quiere, como que está mal visto que uno esté más de tres años en un lugar. Entonces, es como luchar, entre comillas, con una representación justamente de trabajo y de estudio. Esto es en rojo porque tiene que ver con lo que es orientación. Eh, que, bueno, que había que inventar algo que haga que la gente tenga ganas de quedarse. Bueno... Eh, otra de las de las cuestiones por las cuales eh, nos, nos, nos, nos, nos parecía difícil conseguir esto es que en la empresa la rotación es de menos de un 5%. Rotación significa la gente que se va. La gente que se va es menos un 5%. Y esto no es porque seamos espectaculares, sino bueno, por el contexto de la Argentina y también porque hay tres generaciones. Está la generación de gente que está bien visto quedarse en una empresa. Entonces, bueno, eso en una cultura se va de alguna manera contagiando y hace que la gente también se vaya quedando. Me meto ahora en lo que es el plan de jóvenes profesionales. Esto está dirigido a, a gente que se acaba de recibir, gente de más o menos entre 24 y 30 años. Al principio eh, teníamos la ilusión de que sea gente de menos de 30, después dijimos, no importa, porque tiene que ser gente que tenga ganas de, de crecer. Eh, y les cuento cuáles son eh, los, los tres pilares del programa. Este programa tiene una duración de entre dos y cuatro años, ¿sí? Entonces, los tres pilares son la comunicación, la formación y capacitación y la evaluación y el seguimiento. Esto que yo ahora les voy a contar, me voy a meter en cada una de estas partes, pero lo hago a fines como de alguna manera explicativos para que no, para que se entienda. Pero están constantemente, digamos, uno y otro. Eh, eh, imbrincados eh, a ver eh, los actores del programa estos son los actores o sea, ¿quién, Quiénes conforman el programa el programa lo conforma primero el joven profesional que es aquel quien ingresa después recursos humanos acompaña a que este programa de carrera se efectúe y que el joven profesional se sienta de alguna manera justamente acompañado eh, un tutor que ahí les cuento algo más los tutores son personas que hayan pasado por el programa de talentos, que es la segunda pata del plan de carrera, que, hayan, que, que, que, que tengan alguna característica eh, inherente a lo que es el liderazgo, el trabajo en equipo, como que les guste trabajar en eso. Entonces nosotros eh, al, al, o sea, los vamos conociendo y vamos viendo quiénes son los que más se destacan y de alguna manera los vamos probando. Porque esto, si bien no tienen gente a cargo directamente, de alguna manera tiene que ver con eso. Y después, eh, el jefe de esta persona. Esos cuatro actores van a estar, de alguna manera, comunicados durante los dos años de, de programa. Ahora me voy a meter. ¿Vieron que les dije que hay tres pilares? Comunicación, capacitación y desarrollo. me voy a meter en cada uno de estos y les voy a contar un poquito más. Bueno. bueno. En lo que es comunicación, eh, es difícil contar esto porque contado de esta manera por ahí queda medio aburrido. Voy a intentar ponerle un poco de onda. Eh, cuando los chicos llegan, primero hay un proceso de selección. Si llego, les voy a contar un poquito de eso. Si no, no, no, no me voy a meter. Eh, hay un proceso de selección. Se selecciona en relación a las competencias de la, de la empresa. La empresa tiene competencias que son ocho competencias, entonces cuando evaluamos a partir de un psicotécnico, evaluamos desde ese enfoque. El informe que resulta está organizado en relación a las competencias de ese joven profesional. Y él tiene acceso a eso, a poder leerlo y a poder charlarlo con eh, su tutor y con recursos humanos. Eh, ellos llegan, tienen un flyer de bienvenida, que es como lo que es, significa en criollo es... Una, un, un mail que les da la bienvenida y toda la empresa se entera que esa persona ingresó. Después hay una reunión que es la primera, eh, que se llama puesta en marcha. Esto lo pongo entre comillas porque es una, un tecnicismo de la empresa. Nosotros de recursos humanos tenemos que buscar la forma de unir lo humano y lo técnico, que en realidad son parte de lo mismo, solo que hay que ponerle de alguna manera algún articulador para que tenga un poquito más de vida. En esa, en esa primera reunión, eh, ¿vos decime? Ah, en esa primera. Listo. En esa primera. No voy a llegar a selección. <ríe> a selección no se llegó. En esa primera reunión, lo que se hace es chequear expectativas. ¿Qué es lo que el joven profesional espera? ¿Y qué es lo que la eh, empresa espera de ese joven profesional? Esa mesa de ayuda está. El, eh, esa, perdón. Esa reunión de primera. Después hay diferentes eh, instancias donde ese joven profesional va a poder eh, tener una mesa de ayuda constante con recursos humanos y con su tutor. En lo que es materia de capacitación, perdón, está eh, lo que es la capacitación técnica, donde el joven profesional va a poder elegir dos capacitaciones técnicas internas de la empresa y externas y una management que se llama programa de formación directiva, que lo que hace es ofrecerle a los profesionales, eh, herramientas en materia de gestión. Trabajo en equipo, liderazgo, o sea, todas cuestiones más blandas que en, la, que en su facultad, como fue Ingeniería Eléctrica, no las vieron. Y por último, tienen una actividad intersectorial en, don en donde lo que se hace es eligen un área de la empresa donde pueden tener una experiencia distinta al área en el cual están. ¿Cómo evaluamos esto en recursos humanos? Hacemos un seguimiento semestral eh, a partir de una actividad que se llama Sesmen Center, no sé si saben lo que es una Sesmen Center, es un, yo te los cuento es una, por ahí algunos y sí, otros no, es una actividad donde se junta a todos los jóvenes profesionales, contratamos una consultora externa porque sería muy invasivo hacerlos de recursos humanos y se les realiza una serie de, de evaluaciones lúdicas, analíticas para los diferentes perfiles, esa evaluación después se hace un informe donde a ellos, donde a los tutores se les suministra eh, la información, ese informe está también organizado en base a las competencias y ellos también tienen su devolución. Esa devolución es oral, con la persona externa que contratamos y Recursos Humanos después va porque en esa, en esa devolución lo que se intenta es que la persona tenga un momento de reflexionar sobre cómo cree que estuvo y esto es importante porque nosotros ya le vamos pidiendo que cuando llega a ese momento, piense cómo se vio en ese momento. Y ahí algo que me parece importante es contarles, que es el concepto de mapa de competencias, que lo que intentamos es que el joven profesional vaya viendo cómo sus competencias, o sea, cómo su trabajo en equipo, liderazgo, negociación, se van modificando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, eso hace que él pueda ver quizás que tiene como más facilidad en trabajo en equipo, menos facilidad en, en lo que es liderazgo y recursos humanos ayuda en crear estrategias que colaboren a que esa persona pueda seguir desarrollándose en la empresa o en otro lugar. Y, por último, eh, contarles que, bueno, que, que en esto lo que se va delimitando es un perfil un perfil que puede ser técnico, o sea, aquellas personas que se sientan como más afines a las tareas meramente técnicas. Un perfil en gestión, aquellas personas que les guste más lo que sea liderar personas. Y el mixto, que es aquellas personas que tengan esa plasticidad de hacer alguna de las dos cosas. Esto es interesante porque, de alguna manera, lo que nos provoca, acá yo les conté que les decía que, que bueno, que acá estaban los conceptos de, de lo que es eh, orientación vocacional articulados. Que la persona vaya pensando sobre su, su trayectoria laboral, que se vaya sintiendo protagonista de esto, que vaya sintiéndose protagonista de, de la construcción de su proyecto, eh, y que cuando comienza y que cuando va pasando el tiempo haya una, una, una suerte de sensación de que hay una transición vivida, no que pasó y que la empresa eligió por mí, sino que yo tuve que ver con eso. Eso es nuestro ambicioso deseo. A veces se llega, a veces más o menos, y a veces no se llega. Eh, pero, bueno, eh, ¿algo? ¿tengo más tiempo o no? ¿No? Bueno, listo. Hoy hasta acá llegué y, bueno, ojalá haber podido dicho. La verdad que era difícil porque es como me metí en otro mundo, que es el de las empresas. Pero, bueno, ojalá haber podido contribuir en la jornada de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias Florencia. Ahora vamos a pasar a la, eh, la ponencia, el trabajo de campo como espacio de construcción del rol profesional, experiencias de supervisión en el marco del programa de orientación y capacitación para la inserción laboral del POSIL, a cargo de las licenciadas Julieta Lavandeira y Valeria del Rey, que son eh, las, o las que organizan el desarrollo del servicio. Hola, hola, Buen bienvenido. Más Ahora más. sí, estaba apagado, listo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Eh, nos sumamos a lo dicho anterior, en, anteriormente en las otras mesas respecto a la postura por ahí teórica de la orientación y vamos a retomar algunos conceptos seguramente y bueno, en el espacio de preguntas cualquier duda que quede nos pueden preguntar. Mi nombre es Julieta Lavandeira eh, y hablando de trayectorias que bueno, en otras mesas también Lourdes comentó. Nuestra idea era arrancar un poquito, formamos parte, como dijeron, de la cátedra. Se habló anteriormente de docencia y de investigación. Nosotras trabajamos en extensión, articulando con docencia, también con la práctica profesional. Y en mi caso, eh, me recibí en el 97 y en el 98 cursé este, la materia por resolución. A partir de ahí entré en investigación, en el 98 hasta el 2000, y desde el 99 formó parte del programa de orientación y capacitación para la inserción laboral. Así que un largo recorrido en el espacio de orientación donde retomamos ¿no? esto de, de la capacitación continua, de la formación continua y de seguir repensando todo el tiempo nuestro trabajo y nuestra tarea profesional. ¿sí? Sí, un poco uno de los sentidos que apareció en la jornada hasta ahora fue cómo las trayectorias nos atraviesan y nosotros pensamos esto, ¿no? que la, la experiencia que queríamos contar, la experiencia de supervisión del trabajo de campo, nos atravesaba desde nuestra propia experiencia como estudiantes. En el 2008 yo hice eh, la materia lectiva y después la práctica profesional, entonces nos parecía como un eje clave poder darle voz subjetiva a, este, a esta experiencia que queríamos contarles, que era cómo el trabajo de campo podía ser un espacio de supervisión para la construcción del rol profesional. Nosotros articulamos nuestras acciones de extensión universitaria con la práctica profesional, ofreciendo un espacio de tutoría para los alumnos o estudiantes, mejor dicho, los estudiantes que cursan la práctica. Y durante esos eh, seis encuentros, porque es casi la mitad de la cursada que cursan de forma de articulación teórica y seis clases en el trabajo de campo, durante ese espacio lo que les ofrecemos es que puedan ver en un primer momento nuestro trabajo y luego que ellos mismos puedan diseñar en el acompañamiento con los otros docentes de, de la cátedra, diseñar sus propios talleres y ejercer eh, el rol profesional profesional siendo estudiantes en el espacio de la práctica? Bien, bueno, ahí tenemos algunas fotos de algunos y algunas estudiantes que pasaron por el espacio de la práctica en el trabajo de campo, como decía Valeria. Eh, ahí tenemos como otra etapa del acompañamiento ¿no? en los proyectos y en los procesos, eh, ya que son estudiantes avanzados de la carrera de psicología de distintas edades, ¿no? Ahí estamos en escuelas, trabajamos en escuelas públicas del de distrito de Avellaneda, hablando también de, de, de caminos, de trayectorias. Eh, el programa se hace desde 1995 ininterrumpidamente. Eh, y bueno, eh, lo que hacemos es ir a las escuelas y trabajar con esto que hizo una pregunta una persona hoy, eh, acompañándolos en esta salida de la escuela secundaria, y este ingreso al mundo adulto eh, desde otro lugar con el título secundario y eh, con la necesidad de una inserción laboral y de algún otro proyecto de vida que en general pasa por el estudio y el trabajo como centrales en, en nuestra experiencia con jóvenes. Sí, nuestra pregunta al pensar esta presentación tenía que ver con, bueno, bajo la premisa de, de, del, paradigma, del tercer paradigma de la orientación, en donde la orientación ya no se ocupa de acompañar a los sujetos o de emparejarlos a profesiones, sino de, de acompañarlos en la construcción de sus proyectos de vida, como el espacio de ser estudiante en una práctica profesional también podía representar un espacio de transición, porque de alguna manera muchos de nuestros estudiantes están próximos a recibirse, o si no es la última materia, a veces les quedan muy poquitas materias, entonces... También era, estaban atravesando un momento de transición y cómo eh, la coordinación o el acompañamiento de psicólogos orientadores podía ser un acompañamiento y una intervención desde el campo de la orientación. Entonces bueno, quisimos formular una pregunta que quedó así, puede, puede surgir nuevas reformulaciones, pero ¿cuál podría ser el aporte desde la psicología de la orientación en la construcción del rol profesional de estudiantes universitarios, específicamente situándolos en nuestro trabajo de campo, ¿no? En la práctica de orientación vocacional. Y para eso pensamos como algunas eh, preguntas, nos empezamos a hacer preguntas sobre determinados ejes. Bueno, ¿cuáles son las expectativas con las que vienen los estudiantes a cursar esta práctica? ¿Cuáles creen que son las competencias? ¿Cuáles los aportes eh, que, que pueden eh, tener a partir de transitar en esta práctica? Y decíamos, bueno, nosotros podríamos contestarlas estas preguntas de nuestra propia experiencia. ¿Qué se me ocurre a mí, qué a los estudiantes les pareció? ¿O qué me pareció a mí cuando yo fui estudiante? Pero pensamos, retomando esta idea de, de Canesa, que las fuentes vivas de la información eran quienes nos podían dar estas respuestas. Y bueno, y acá están los protagonistas de, del espacio, de la práctica. Algunos, eh, además de hacer la materia, además de cursar la práctica, eh, después quedaron como colaboradores en el espacio, formándose, eh, como, algunos como recientes eh, egresados, eh, profe recientes profesionales. Eh, otros, bueno, eh, siguen su camino, pero bueno, muchos siguieron haciendo aportes en este intercambio y en esta formación eh, y en esta ida y vuelta. Eh, entre nuestro equipo y, y los estudiantes que fuimos recibiendo a lo largo de los años. Sí, la idea fue convocar, más allá de si después continuaron en el campo de la orientación, convocar a exalumnos que habían pasado por el espacio de la práctica y preguntarles de qué manera el espacio de la práctica y específicamente la tutoría en el trabajo de campo había eh, favorecido la construcción de su rol profesional, ¿sí? más allá del área de incumbencia que después habían tenido cuando se habían graduado. Bueno, y para esta presentación en particular pensamos cuatro preguntas para hacerle a los y las estudiantes que pasaron por nuestro espacio. Eh, ¿Cuáles eran tus expectativas cuando te anotaste? ¿Por qué te elegiste la práctica? ¿Para qué te anotaste? ¿Cuáles, con... ¿Cuáles considerás que son las competencias y o capacidades que desarrollaste en tu rol como estudiante, practicante en el espacio del trabajo de campo? ¿Cuáles considerás que fueron los aportes que te brindó la cursada de la práctica? ¿Y cómo fue tu elección de ser colaborador del POSIL en el caso de aquellos que habían continuado después nosotros, con nosotros trabajando en el servicio de extensión universitaria? Bueno, estas fueron las preguntas que les hicimos y pensamos que más que contarles en viñetas, eh, sería interesante que ustedes mismos pudieran escuchar cuáles fueron las respuestas que tuvimos práctica de OVO, el segundo cuatrimestre del 2017, la expectativa que tenía con la práctica era poder poner a prueba en la práctica todos los conceptos teóricos que había aprendido en la, en la materia. Y sentía que en ese sentido era muy interesante poder ver cuál podía llegar a ser la inserción laboral que puede tener un psicólogo en, en un colegio y más que todo también siendo externo al, al colegio, no, no trabajando directamente para la institución. Cursé la práctica el año pasado, en el segundo cuatrimestre del 2018. Yo retomé la carrera después de 15 años de haberla dejado, en el año 2017, y encontré que el área de, de educación era algo que realmente me, me, me movilizaba y bueno, empecé a buscar opciones dentro de las prácticas que había y encontré esta, que me pareció algo nuevo, algo que se pensaba quizás de una manera muy diferente en la época en que yo iba al secundario hace mucho, y quería ver cuál era el nuevo enfoque que había, qué, qué, qué se podía ofrecer en lo que era el campo, digamos, de la orientación sobre todo relacionada a la en educación. El POSIL fomenta mucho el trabajo en equipo y tuve la suerte de compartir esta experiencia con un grupo muy variado y muy cálido donde cada uno podía hacer su aporte tanto desde lo académico como desde lo creativo. En lo personal a mí me sirvió también para pensar más allá de las preguntas que hacíamos y entender por qué elegíamos las actividades que, que proponíamos. También lo que me sirvió para trabajar en el POSIL es... ¿Cómo es el manejo con los adolescentes, el manejo con las escuelas, el aprender a redactar, a, porque teníamos que hacer informes, que también esos informes nos servían como, como de herramienta para ver lo que iba a pasar en el siguiente encuentro con el mismo grupo, o sea que era totalmente algo personalizado. Es, es esa responsabilidad que yo sentí muy bien transmitida por las, las docentes, las profesoras con las que nosotros estuvimos en la práctica, de bueno, respetar el rol de cada uno, respetar el encuadre que uno propone, dar el ejemplo también en cuanto a escuchar a los otros, en cuanto a respetar la participación de cada uno. Siento que la práctica me permitió entender que eh, el rol del tallerista y también de un psicólogo tallerista si bien hay como pautas generales que uno puede seguir, tiene que estar muy abierto a, a escuchar al otro y a recibir eso que el otro quiere compartir para poder tomarlo y, y hacer de eso eh, un desarrollo interesante. Eh, es el haber podido atravesar eh, los distintos roles, este, las distintas funciones dentro del taller. Participando de la práctica, no solo eh, coordiné los talleres, sino que también fui moderador y observador no participante. El haberme animado a la coordinación de los talleres. Yo cuando arranqué la práctica era algo que, que me ponía muy nervioso, que pensaba que no me animaba y hablándolo con los docentes y con el grupo fue algo que pude superar y que hasta el día de hoy me resultó muy útil haber pasado por esa experiencia. Eh, conseguí un tema de tesis, conseguí tutora, además de eso logré conseguir el... Trabajar en el POSIL y a la vez hacer la concurrencia que estoy haciendo en el Departamento de Orientación Vocacional de la UBA. Entonces, siento que el POSIL tiene una dinámica tan amena y a la vez es una cursada chiquita que permite que uno pueda conectar más con los profesores. Eh, y eso a uno como alumno le sirve un montón eh, y es muy valorado porque no, no se da mucho en, en la facultad. Nos dieron mucha libertad para pensar las dinámicas eh, y las actividades que quisiéramos eh, hacer con los chicos. Y creo que lo que es la, la estructura, la estructura de la, para el armado y el diseño del taller eh, es algo que me resultó muy útil eh, tanto para otras materias y me, creo que me puede resultar útil para más adelante. Poder ver eh, lo que pasaba en los talleres. Eh, chicos callados, chicos que hablaban entre ellos, se iban metiendo de a poquito en el tema y que cada vez participaban más, que las eh, ideas que nosotros habíamos pensado en el grupo funcionaban y que los chicos lo disfrutaban y que no se querían ir al recreo porque la estaban pasando bien. Creo que fue un espacio súper constructivo, no solo para los chicos que participaban del taller, sino para todos los que hicimos el trabajo. Fue una excelente experiencia como para entenderse un poco más desde un rol diferente. También me gustó mucho la idea de que es un servicio a la comunidad, la posibilidad de poder asistir a jóvenes que, que atraviesan una, una transición muy difícil. De cuando yo terminé la práctica me acuerdo de haber hablado con las profesionales con las que habíamos hecho la práctica y, de, y decirles que me había quedado muy contenta, que me había entusiasmado, que había sentido que una, una actividad muy energizante por decirlo de alguna manera, yo sentía que podía eh, abrirme a ese camino de aprendizaje pero podía abrirme tranquila y sentir que, que iba a ser un, un aprendizaje genuino, un aprendizaje sincero, que seguramente las veces que que yo me equivocara o no supiera hacer una cosa u otra, me lo iban a poder decir, o se iba a haber sinceridad en eso también, pero siempre desde un lado de, bueno, te lo, te lo marco bien para que puedas mejorar, para que puedas cambiarlo. Eh, y bueno, y así fue también, así que eh, así fue el, el camino hecho con, con el POSIL, por lo menos el camino hasta ahora. No nos deja de emocionar porque son chicos que, que cursaron con nosotros y que bueno, después algunos participan actualmente y otros en el pasado, pero no, no deja de tener un componente emotivo, por eso queríamos traer, recuperar su propia voz y que sean protagonistas de esta jornada también. Y bueno, un poco esta pregunta inicial o esta hipótesis que teníamos en si la tutoría a cargo de psicólogas orientadoras en un trabajo de campo, de esta práctica específicamente, era un proceso de acompañamiento este recorte que hicimos para esta jornada nos daba testimonio de ello, ¿no? de que podíamos acompañar en este momento de transición a estos estudiantes que estaban cursando con nosotros. Bueno, creo que... Lo Jeff estuvo en sus palabras, gracias. Bueno, gracias a Julieta y Valeria. Ahora pasamos a la última exposición, que es el trabajo decente desde la perspectiva de la psicología de la orientación, que está a cargo del magíster Leandro Legaspi, eh, que es profesor adjunto de la práctica profesional en orientación vocacional y jefe de trabajos prácticos de la materia en orientación vocacional, y la licenciada Viviana Valenzuela, que es eh, tesista de doctorado en psicología y ambos están en el equipo de investigación de psicología de la orientación. Ok. Estamos en esa etapa donde que sería el segundo cuatrimestre, no, el momento que nos empezamos a cansar y queremos irnos. Pero aguantemos un poco más, eh, terminamos con esta exposición y ya integramos los comentarios y discusiones. ¿De acuerdo? Eh, bueno, en principio plantearle que tanto Viviana como yo somos integrantes de un equipo de investigación que desde hace años venimos trabajando... En el marco de las programaciones UBASID, son proyectos de investigación subsidiados y financiados por la Universidad de Buenos Aires. Eh, algo de esto Lourdes planteó en la línea de investigación que venimos desarrollando desde hace años. Eh, bueno, en este caso lo que voy a transmitirles y plantearles son algunas ideas vinculadas con el proyecto actual, que tiene como eje central algunas reflexiones vinculadas que vinculan la orientación, la psicología de la orientación, con el trabajo decente. ¿Mm? Ahora vamos a tratar de entender un poco, tratar de explicarles un poco en qué consiste esto. Eh, una primera cuestión tiene que ver con que el marco en el cual planteamos estos, estas ideas se sustentan en los planteos más actuales de la psicología de la orientación, que ponen el énfasis en la construcción de proyectos en relación dialéctica e indisociable con la construcción de las identidades. ¿Mm? O sea que cuando pensamos en la construcción del futuro, la construcción de, de un proyecto de vida, necesariamente debemos plantearnos y preguntarnos cómo en esa misma configuración se reconfigura la identidad. Es un enfoque que tiene cuatro pilares, que se basa en lo holístico, digo, en la perspectiva de que los Proyectos de educación y trabajo no pueden ser disociados de las otras esferas de la vida de una persona. Es contextual en la medida que el sujeto que se plantea como sujeto de la orientación es un sujeto que se construye interactivamente en los contextos sociales e históricos en los cuales se despliega su vida. Es un, es un enfoque preventivo en la medida que las, los abordajes de orientación ponen el foco fundamentalmente en considerar las situaciones de orientación como situaciones vitales y por lo tanto pueden ser abordadas preventivamente. Esto quiere decir que no es necesario que se configure allí un problema en términos de una problemática que genere conflicto, sino que puede ser abordado como una situación que anticipadamente puede ser considerada. Y por último es un enfoque que contempla todo el ciclo vital de las personas en la medida que las situaciones de orientación cada vez se ha entendido que se desarrollan a lo largo de toda la vida de la persona, ¿no? en diferentes transiciones. Bueno. Me los signos de pregunta, si querés. Bueno, trabajo, ¿no? Digo, esta es una cuestión que históricamente ha sido un tema de la orientación. Surge así, la orientación surge en el marco de la vinculación entre los sujetos y el mundo del trabajo. Ahora, claro desde sus orígenes a la actualidad, la situación, o sea, el trabajo como construcción social, como objeto en la vida de las personas se ha ido transformando y se ha, y se ha configurado una situación compleja y difícil, ¿no? Digo, nos, nos interpela y nos este, plantea atención en la medida en que básicamente ¿no? hay una realidad que plantea a las sociedades actuales que hay menos trabajo que la cantidad de personas que quieren trabajar, eso se llama desempleo, ¿no? Y, y en ese contexto es, un, es considerado como una situación estructural. Eh, bueno, y entonces allí la, la, la pregunta que nos surge, ¿no? como pregunta ya de orientación, es cuál es el vínculo de las personas con el trabajo. ¿Mm? Y personas, en todo caso, es algo muy amplio, ¿no? porque supone también situarlos en relación al origen social, en relación a su, al género, al momento vital. Eso segmenta bastante la posibilidad de entender cómo cada uno significa ese constructo, ¿no? cómo lo significan, bueno, qué importancia tiene la construcción de sus proyectos de vida, básicamente considerando esto, ¿no? Que, que no todos tienen acceso a trabajos decentes y que no todos tienen acceso a trabajo. ¿no? Un poco son los interrogantes que surgen de la perspectiva de orientación. Entonces, eh, me voy a situar un poco en este, en este constructo, este concepto que es el del trabajo decente, es un constructo que surge de la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo internacional en el cual convergen una cantidad de países, y que es un organismo tripartito, que está integrado por los gobiernos nacionales, por los sindicatos y por los empresarios. Y ellos entonces lo que plantean es allí una categoría que es la de trabajo decente. En, nuestro, en español, decente es un adjetivo, lo cual le plantea una cuestión más, si se quiere, subjetiva, que es si es decente o no es decente. En todo caso, aquí alude a una cantidad de cualidades que un trabajo debe tener y que está planteado como un objetivo aspiracional. Digo, En todo caso, los organismos internacionales se comprometen a eso, ¿no? a, a lograr metas o a plantearse objetivos que deberían cumplirse. ¿no? Esto es un poco sería el lo que tracciona este concepto. Entonces está integrado por variables objetivas y macroeconómicas, así surge ¿no? el concepto, y a la vez, a lo largo del desarrollo de este concepto, se han ido incorporando, y la psicología ha hecho grandes aportes, a variables subjetivas y psicológicas, que ya no aluden estrictamente a las condiciones de trabajo en términos objetivos y formales, sino a lo que le pasa a los sujetos en esas situaciones. A su vez, eh, la Cátedra UNESCO, que es un conjunto de cátedras de orientación que está integradas por diferentes universidades de Europa, de Estados Unidos y de... Bueno, en la Argentina nosotros somos integrantes de la Cátedra UNESCO. Este, ha tomado dentro de los este, propósitos que plantea la UNESCO, este, uno, uno de los objetivos es este, ¿no? Que para el año 2030 toda la población del mundo, sería algo así, lo voy a decir como... Un superhéroe, este, tenga trabajo decente. ¿no? Sería un poco el objetivo para la UNESCO para el año 2030. No falta tanto, digamos, ¿no? Así que podemos ponernos a trabajar ya que estamos. Este, bueno, y sobre esa base lo que hicimos fue plantearnos, en el marco de este equipo de trabajo, eh, una investigación que contemple estos, estas preguntas, ¿no? Entonces, el objetivo sería conocer los significados y representaciones sobre el trabajo decente que construyen las personas, indagar sobre instrumentos que puedan evaluar o medir ese constructo ¿sí? en el plano objetivo y subjetivo. Bien. Bueno, aquí están ¿no? las, las variables objetivas, que son las que ustedes todos debemos conocer y aspiramos que tenga nuestro trabajo, ¿no? que, que tenga... Un salario acorde a la tarea que realizamos, condiciones adecuadas, una jornada laboral no demasiado, o sea, no demasiado extensa, que cumpla con, la, con lo que la normativa indica, seguridad social, derecho de salud, etc. ¿No? Son las condiciones legales que regulan la relación laboral con el empleador. Pero a la vez lo que fuimos viendo es que hay una cantidad de requisitos o condiciones que los sujetos nos proponemos, este, como, como condición para que un trabajo sea esto decente, ¿no? que es que aporte al bienestar personal, que, real, que uno se pueda realizar personalmente, proporcione medios para satisfacer necesidades de supervivencia, contactos sociales y autodeterminación, bueno, en fin, ¿no? todas las que están allí de, de expresadas, asunción de distintos roles, adquisición de aprendizaje, desarrollar competencias, son situaciones que uno lo hacen sentir bien. Sería un poco la idea, ¿no? que en el marco de un trabajo nos lo hacen sentir útil, valioso, adecuado, importante, ¿no? a gusto. Bueno, esto creo que lo, lo hemos visto, ¿no? pero alude a la línea de investigación. Un, un eje que atraviesa los últimos 10 años que venimos desarrollando investigaciones investigación es que nos, nos venimos planteando temáticas y problemas de orientación con población vulnerable con población socialmente vulnerable, porque consideramos que es una población objetivo central para las problemáticas de orientación, porque son los que, ¿cómo decirlo? A, ver, este, a la hora de iniciar su carrera, parten de una, de, de su me, de una meta, no de una meta, de una, de una línea de llegada mucho más este, retrasada. ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una, una dimensión política y ética de la orientación que plantea eso, ¿no? que es que las la poblaciones objetivos centrales sobre las cuales tenemos que poner el foco, tiene que ver con esto, una bueno, socialmente vulnerable, donde las vulnerabilidades en nuestras sociedades son amplias y múltiples. Bien, entonces ya me meto en una cuestión más técnica que tiene que ver con la investigación. Esta investigación tiene como dos patas o dos corpus de datos, una de corte más cuantitativo, que fue administrada por medio de un cuestionario a 480 trabajadores mayores de 18 años, ¿Mm? Y otra corpus de datos que alude a una dimensión más cualitativa que tuvo como sujetos participantes 10 jóvenes entre 18 y 25 años que no hayan terminado la escuela secundaria y que tengan un trabajo con algún grado de precariedad. ¿Mm? Esto sería un poco el perfil. Bien, entonces... este bueno, sigo metiéndome en la cuestión más técnica, ¿no? pero este, la, la investigación tuvo como interés aportar a la construcción del concepto en el plano local, el concepto de trabajo decente. ¿no? Entonces lo que hicimos fue tomar instrumentos que ya estaban construidos, uno en, por un colega estadounidense y otro por una colega francesa, lo adaptamos al contexto local, porque desde la perspectiva del lenguaje a cuestiones vinculadas intrínsecamente a las características del mercado de trabajo requerían algún tipo de adaptación a nuestro contexto. Definimos la población que, con la cual íbamos a trabajar. Y entonces esto, ¿no? Pusimos el foco en los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Eh, sigo yo eh, contándoles eh, algunos resultados teniendo en cuenta que son preliminares, digamos, estamos recién ingresando en el segundo año de esta investigación, si bien tenemos algunos datos, eh, tenemos, digamos, estamos en proceso de organización de este material y de análisis de este material y, Dado que es una investigación internacional, también eh, todo lo que tiene que ver con justamente la comparación o la articulación entre los resultados de los diferentes países, eso también tiene, tiene otros tiempos que, digamos, que, que estamos en proceso. ¿no? Ya podremos contarle seguramente el próximo año resultados, algunos resultados más acabados. Eh, como eh, Este es un ejemplo de lo que fue nuestra escala, que... Bueno, la voy a pasar para que, para que podamos ver algo de los resultados. Eh, nos interesa focalizarnos particularmente en un aspecto que tiene que ver con una pregunta abierta que hicimos sobre el final del cuestionario. El cuestionario tenía, indagaba cuestiones laborales de la trayectoria laboral de las personas, de los diferentes, eh, de, del trabajo que habían tenido, tanto como de los significados eh, que tenían eh, o los diferentes significados que asumía el trabajo para, o que tenía el trabajo para las personas para estas personas, ¿no? Características, valores, en fin, varias diferentes variables y además los, eh, las que tenían que ver con el trabajo decente que era nuestra temática principal. Sobre el final del cuestionario pusimos una pregunta abierta, que también este, fue consensuada a nivel internacional, que decía de esta forma, ¿no? Se llama trabajo decente, al trabajo que cumple un, tra un aceptable mínimo de aspectos para tener una buena vida, Dada esta definición, ¿qué características crees que debería tener un trabajo para ser considerado decente o aceptable? Que bueno, como decía Leandro, todo esto del el, el nombre ya del concepto es un poco conflictivo y nos ha resultado muy conflictivo en la toma de cuestionarios, sobre todo eh, con población eh, vulnerable, porque es como eh, disruptivo en términos muchas veces de los propios trabajos de las, de las personas, ¿no? Eh, bueno, entonces, en este análisis eh, lo que se hizo fue buscar eh, entre las palabras, eh, esta respuesta era cualitativa, es decir, las personas anotaban de puño y letra que consideraban que era un trabajo decente, y lo que se hizo fue eh, justamente eh, a partir de estas palabras o de expresiones más usadas, agruparlas para obtener algún resultado cuantitativo de la cantidad de veces que aparecían ciertas palabras en, esa, en, ese, en ese pool de respuestas. Eh, para que, esto es una, una gráfica o una manera gráfica de mostrar eh, cuáles fueron las palabras más, eh, digamos, más con las cuales nominaron más eh, esta respuesta de traba, hacia el trabajo decente. Y como van a ver, es, esto es una representación visual de este, este diagrama de barras, esperen un poquitito. Bueno, como verán, el, la que tiene la mayor cantidad de, de respuestas, o sea, la mayor cantidad de veces que fue votada fue bien pago, o sea, que un trabajo, ¿eh? Un votado, digo. Este, para, para decirlo de una manera sencilla, la que aparece con mayor frecuencia tiene que ver con condiciones del, del salario, en este caso que sea bien pago, en expresiones como buen sueldo, bien pagado, ganar bien, eh, bueno, salario digno asociado con subsistencia, eh, por ejemplo, para cubrir la canasta básica, el mínimo necesario para vivir, eh, bueno, diferentes cuestiones que tienen que ver con este, el salario acorde, siempre vinculado también al, al, al pago, ¿no? El que esté bien pago. Eh, otra que aparece, eh, estaría bien, las condiciones, las condiciones de trabajo que se relaciona principalmente con las condiciones materiales, como la higiene, la salud, las condiciones edilicias del lugar del trabajo, el horario de trabajo asociado a no trabajar más que las horas que dicta la ley, hacerlo, a tener más tiempo de descanso, por ejemplo, este, por ejemplo, aparecían en las expresiones no exceder las 8 horas, no trabajar 13 horas por día, eh, trabajar entre 8 y 10 horas. Esta, estos resultados, por ahí es importante aclararlo, corresponden a el, el cuestionario que, como dijo Leandro al principio de la presentación, son 480 casos de personas que trabajan mayores de 18 años, donde ahí no, no había contemplación digamos, de, de, del, del nivel educativo, del nivel laboral mayormente. O sea, es amplio esto. Había diferentes este, respuestas de las diferentes trabajadores. Eh, que, con, que contestaron la encuesta. Eh, bueno, Y lo que dicta la ley en íntima relación a lo que se eh, respeta, eh, que se respete la legislación laboral, eh, mayormente este, eh, con respecto a los derechos de los trabajadores, que no te exploten, que no se aprovechen, no ser esclavo, por ejemplo... Que, eh, si, lo, si lo tenemos en cuenta o, o pensamos con qué está relacion, están relacionadas estas palabras, este, tenemos digamos en, en términos de varios debates ¿no? actuales con respecto al fin del trabajo, del trabajo asalariado como el dador de, de identidad de las personas o en lo que tiene que ver con las representaciones del trabajo eh, relacionadas al, al empleo asalariado, al trabajo asalariado, al emprendedurismo como el valor hacia el cual se aspira, como valor aspiracional del trabajador a ser el propio actor o al ser quien lleva adelante este, digamos, el, el, la actividad de trabajo y ser su propio jefe. En relación con esto, las palabras que aparecen asociadas al trabajo decente están relacionadas con una, una modalidad de trabajo en relación de dependencia mayormente. Lo cual, bueno, nos sigue, como, nos sigue en, en planteo, en, en debate, eh, justamente en torno de, de lo que significa el trabajo para las personas y del aporte que podemos hacer desde la orientación. Y eh, para mostrarles también algo que pasó, o que, que está pasando, e insisto, estos son resultados preliminares con los temas que aparecen en las entrevistas ahora sí, en jóvenes en situación de vulnerabilidad, que son entre 20 y 25 años, que tienen trabajos mayormente precarios, en, eh, sí, con alta precariedad. Eh, sobre a cómo crees que debería ser el trabajo, aparecen estos temas, eh, el aspecto social, digamos que, que haya cordialidad, que haya buen trato, que haya familiaridad. Eh, que haya, bueno, otro de los temas, reconocimiento que incluye sueldo y beneficios, por ejemplo, como un valor importante en lo que debería ser el trabajo, que coincida con los intereses, con lo que te guste y contar con elementos de trabajo eh, para, para poder realizar el trabajo en estas cualidades que aparecen como positivas del trabajo, nuevamente el buen sueldo, bueno, hay una coyuntura claramente que nos, este, que, que nos convoca también a, a leer estos resultados de alguna manera, este, ¿no? claramente, este, bueno, realmente eran, son personas en este caso, pero bueno, en los otros resultados también, eh, que en muchos casos hasta no les alcanzaba para vivir y, y digamos, en las propias entrevistas este, el quiebre con respecto a tener que pedir prestado o pedir fiado para poder comer aparecen como elementos de las entrevistas. Bueno, ni hablar del desempleo que no entraban en esta muestra no porque tenían que ser trabajadores. Bueno. Eh, buen clima y que se respeten los aspectos formales y legales del trabajo. Bueno, y como cualidades negativas, el desgaste físico y las enfermedades, el maltrato y el acoso y la retribución insuficiente. Bueno, la idea de esta presentación, lo que nosotros teníamos interés de, de hacer es justamente contribuir, de, obviamente desde la investigación y desde la psicología de la orientación a este debate, que es un debate global en torno al trabajo decente, que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible, eh, y que desde la orientación, justamente, como decía Leandro, cuyo, cuyo tema principal o uno de los temas principales es entender la relación de las personas con el trabajo, eh, era importante traerlo y nos pareció que esta jornada era un lugar interesante también para contarles este debate, para entender que, bueno, también nosotros eh, tenemos que ponernos desde la orientación en, en, en poder comprender y generar eh, líneas de análisis posible para también nuestras intervenciones, para también incorporar en nuestras intervenciones este debate, ¿no? las intervenciones con, con los jóvenes mayormente, que, que bueno a veces estas preguntas no, no se hacen, ¿no? como nos decían, como pensamos a partir de uno de los casos. Eh, no, eh, o sea, yo ya con tener trabajo estoy conforme, no, no hay una pregunta con respecto a si me gusta o si me parece que, que está bueno esto. Agradezco tener trabajo. Bueno, muchas veces, además, nosotros tenemos esta oportunidad de generar una línea de análisis crítica en las intervenciones que, que hacemos. Bueno, hasta acá, ¿no? Moderadora. Bueno, con la última exposición de la mesa de orientación y trabajo pasamos al momento de las preguntas. Bueno, acá la pregunta es, eh, ante la actual crisis económica y social, ¿qué enfoque piensa dar a sus futuras actuaciones en busca de achicar la brecha de desigualdad? quiere empezar? Una pregunta muy compleja, la realidad. Sí. Eh, bueno, es actual, sí, sí, totalmente. Y un poco es lo que decíamos, ¿no? eh, lo que yo terminé esta presentación, en principio traer los debates e eh, instalar los debates en, eh, en los profesionales, en los diferentes profesionales, desde, la, desde los académicos, desde la universidad, desde los equipos de trabajo, eh, en, todos los, en todos los ámbitos eh, poder instalar la pregunta ya es un, un tema bastante relevante, creo yo, ¿no? Eh, y por otro lado, todo lo que es la orientación y pensándolo en este marco que decía Leandro de las intervenciones que son preventivas o que intentamos eh, justamente crear herramientas, eh, crear acompañar en la construcción de recursos de las personas para hacer frente a las transiciones, a los diferentes momentos de cambio, eh, es un aporte, tal vez es un aporte desde las prácticas, es un aporte acotado. Eh, y que, como decía Natalia en la presentación, requiere mucha más integración de, de, de sectores y de, y de miradas, pero bueno, desde este aporte eh, creo que es, apuntamos hacia eso, ¿no? a cortar la brecha, eh, que, en algún, que la brecha nosotros también la entendemos así, ¿no? con, el, con las posibilidades que tienen las personas eh, para acceder a, a los mismos bienes sociales que, que que podamos todos acceder a los mismos bienes sociales. En esa línea, por lo menos, es mi, mi respuesta. Eh, me parecía muy interesante esto de trabajo decente, y que decía que era un constructo que quedó que bastante dificultades. A mí me parece que sí, que debe quedar bastante dificultades trabajando en la línea que ustedes decidieron, que es de jóvenes con discapacidad. Digo porque en una de las entrevistas de orientación vocacional que realizamos en la sede eh, de San Isidro del CBC, yo me encontré escuchando a un chico donde le había dicho que todo el trabajo ya lo tenía resuelto y después de dar muchas vueltas me dijo que, bueno, él había organizado una red para venta de marihuana Mar, Mar, Mar, y que ganaba ganaba mejor que trabajando en cualquiera de los trabajos asalariados que le habían ofrecido y que él estaba muy contento con su emprendimiento ¿No? Entonces digo, ¿cómo no apareció en las respuestas que ustedes han tenido decente en relación con la ley o decente en relación con esta modalidad? Digo, porque el discurso, por lo menos de Buenos Aires esencia va de la mano de ley. Digo, Buenos Aires es lo que conozco. Yo eh, trabajo allá en la Norte y trabajo cerca de La Cava y recibimos chicos de La Cava. La Cava es la tercera villa a nivel de latinoamericano, población y todo lo demás. Recibo chicos de La Cava en la educación vocacional y un chico de estos, el que me estaba diciendo, que estaba Trabajo. y que venía a la universidad a ver si cómo podía conseguir no sé, herramientas para expandir el crecimiento ¿No? entonces bueno fue un entrevista un poco particular con eh, la que me tocé, el concepto de trabajo tenía eh, que haber que estaba yo tendría que haberle dicho bueno, pero trabajo no, no es decente <risa> El de decente, digo, este concepto de decente sí, me sí, llama sí, mucho sí, la sí. atención que más no ha sido asociado a Nunca, sí, sí, lo que ustedes están diciendo sí, ahí, las principales sí, ideas, sí, a algo sí, dentro no del de marco de la ley. Me eh... parece lo económico en primer lugar, etc. Y... Hola, buenos días. Eh, te contesto un poco esto que decís. Yo creo, nosotros contaron Leandro y Viviana que trabajamos todo el equipo hace mucho en investigación con jóvenes eh, en sectores, de sectores socialmente vulnerables y en realidad las investigaciones tienen bastante que ver con el, el, el marco que uno le pone a la investigación, Digamos, en una investigación anterior nosotros trabajamos con población de jóvenes infractores de la ley penal, qué quiere decir que no deben ser los únicos infractores sino el lugar a la institución a la que acudimos eran jóvenes que tenían que participar de programas donde su inserción laboral tuviera que tener que ver, como vos decís, con trabajos en el marco de la ley. En ese marco de preguntas, era más fácil que las respuestas tuvieran que ver con lo que es estar adentro o fuera de la ley. En el mar... Por eso, en general, muchas veces uno sabe que las respuestas tienen bastante que ver con las expectativas también de la investigación. En este marco, por eso Leandro y Viviana hablaron de la decencia, el tema de si es un adjetivo, si es legal o no es legal, generalmente en el mundo nuestra investigación son 19 países o más investigando de la UNESCO, tiene más que ver con trabajo digno y con las condiciones esperables de un trabajo como asalariado, eh, son todos empleados, entonces eh, tenían que ser personas que estén trabajando, las personas que están trabajando no estaban trabajando en el cultivo de marihuana, o sea, estaban hablando de sus trabajos, y de la relación con el, con el vínculo del trabajo. Me parece que un poco tiene que ver eh, de ver desde dónde se está preguntando. No era una sanción moral de hacer un trabajo que para ellos sea en el marco de la ley, sino un trabajo con condiciones de trabajo aceptables, cuando generalmente las brinda otra persona. Y algo que quería agregar de la investigación, cuando vieron todas la, las palabras, es que para nosotros, tomando la pregunta que hicieron antes, es distinto que alguien diga desde su trabajo, y ahí es donde tendemos a ver qué pasa, quiero un buen salario, reconocimiento, crecimiento, a los que decían que no me exploten poder tener aunque sea media hora de almuerzo a la semana, digo exagero, pero eran no trabajar 20 horas seguidas. No es lo mismo hablar por la positiva que el que diga por lo menos llegar a tener algo digno, llegar a la canasta básica. Entonces hay que tomar en cuenta, digamos, desde uno transita. ¿Alguien más quiere...? Es interesante lo del debate, pero creo que pasa un poco por que están las personas trabajando en relación de dependencia. ¿no? Nada, y pienso en función de la pregunta de, de, de cómo achicar la brecha. Me parece que no es menor que en espacios de investigación se pueda eh, ahondar sobre cómo afectan estas problemáticas a la población. Y está en nosotros el compromiso de que eso después se transforme en una transferencia a la sociedad en algún punto con alguna práctica para poder abordar ese problema. Por supuesto, eh, no, no lo soluciona en sí mismo, pero sí sería una intervención más que apunte a uno de los objetivos de, de, de la orientación, que es la justicia social desde nuestra pata en las problemáticas sin ver cómo repercute en la construcción de la identidad, de que alguien... A ver, la orientación, lo que más nosotros nos importa es generar condiciones de posibilidad más que resultados. Preguntas nuevas, pensar que alguien puede otra cosa distinta a la que está, y eso, y eso es como a lo que apuntamos. Condición de posibilidad de, todos nombraron hoy más la pregunta que la respuesta, que alguien un poco se incomode y no naturalice cómo está, y generar redes con otros ámbitos, no pensar en solos. Sí, y pensando también que, digamos, es la formación, la formación específica la que permite una actuación más acorde a las realidades, ¿no? Porque, eh, bueno, mayormente, los, en este caso los psicólogos, estamos en la Facultad de Psicología, los psicólogos tenemos incumbencia profesional en orientación vocacional y ocupacional, y la mayoría de las escuelas, tanto públicas como privadas, tienen orientadores en sus equipos de trabajo. Entonces, si, si visibilizamos estas temáticas y si este, la, quienes están a cargo de hacer estas actividades están formados en términos más de la actualidad o de los debates actuales, también tenemos una posibilidad de, de que esto, en lugar de por ahí ser una contribución pequeña desde la universidad, sea una sistemática forma de, de reproducir condiciones de mayor igualdad. Yo fui a distintas escuelas, no están tomadas en una sola escuela. Esto me pasó en una escuela donde hice más como un trabajo también etnográfico, no porque algunas entrevistas también eran tomadas en la casa de los chicos, donde uno podía ver también el lugar donde vivían, pero particularmente fui a una escuela, la visité y tuve una, una reunión porque uno tiene que... Se encuentra también con estrategias institucionales, ¿no? eh, Los chicos en escuelas de reingreso, en las escuelas que están, eh, asisten a eh, una población socialmente más vulnerable, están muy acostumbrados a que se les pregunte de todo. A aquellos que están judicializados o a aquellos que han tenido que pasar por alguna situación eh, familiar, ya están muy acostumbrados a exponer sus vidas. Acá hay como una especie de persecución en la otra población, ¿no? ¿Qué vas a decir? Eh, vas a sacar datos de cosas que quizá eh, incomodan un poco. Entonces, eh, en algunas instituciones sí me pasaba donde la rectora quizá quería tener un poco el manejo eh, de la información que yo iba a circular. Pero eso lo desarticulamos rápidamente cuando pedí un lugar separado, donde pudiera estar sola, donde no estuvieran tampoco visibles eh, digamos a la, a la vista de ella, el lugar donde yo estaba tomando las entrevistas... Entonces, esas cuestiones como que ayudaron también a desarticular, sí, estrategias que tienen las instituciones para poder eh, vender o, o dar una mirada, eh, que, que es la que quieren dar. ¿no? Y en relación un poco a, a estas escuelas y a un poco lo que hablaban de, de estas brechas, sí, este tipo de escuelas hace un trabajo, generalmente apadrinan escuelas, cuentan, eh, los mismos chicos, los mismos jóvenes cuentan como algo revelador y mágico el contacto que tienen eh, pintando una escuela, eh, pero no hay una pregunta inicial de por qué estos chicos están en esta situación, ¿no? O sea, no hay esta pregunta, sino que, bueno, me tocó a mí estar acá y a él le tocó estar allá y vamos a hacer algo, ¿sí? Pero me parece que en relación a esto que, que venimos hablando de nosotros como formadores, eh, y formándonos en la orientación, es algo para, para poder tener en cuenta, ¿no? ya sea en una población o en la otra, bueno, no está nada dado y hay mucho para, para, para construir y para poder eh, romper en función de cómo está planteado el panorama. La del arte la dejo para el artista. <risa> no, yo te voy a responder, en realidad, poquito de lo, que me pregunta, de lo que preguntaste, porque en realidad mi tema de investigación es... Eh, jóvenes en situación de vulnerabilidad que están eh, haciendo un programa, incluidos en un programa social que es de orquestas y coros en su momento del Bicentenario, ahora bueno, es una cosa medio ahí, en definición. Eh, y yo, digamos, no trabajo particularmente lo que tiene que ver con ambientación este, a los estudios superiores, eh, que creí que por ahí venía la pregunta, ¿no? Me interesa, me interesa del arte. De la... art claro. Bueno, lo que yo trabajo es mucho antes, o sea, en jóvenes entre 15 y 18 años, cómo construyen su identidad y sus proyectos de futuro, o cómo ven el futuro, digamos, y con la, la consigna es que hayan estado un año participando en, los, en estos proyectos de orquesta. Eh, por supuesto que los resultados tienen que ver con, estoy en proceso también, todo lo que yo digo está en proceso. Pero bueno, así vivimos en la modernidad. Los resultados los tengo en proceso, pero lo que sí por ahí puedo decirte en relación a la construcción de los proyectos de futuro, que estas, estas, eh, estas instancias, estos proyectos habilitan la posibilidad de pensarse a sí mismos mucho más positivamente y abriendo su horizonte de posibilidades hacia los estudios superiores o no, hacia otras posibilidades de trabajo, hacia capacitaciones o incluso hasta, hasta experiencias de vida, como por ejemplo formar una familia de una manera este, más como valorada, elegida, ¿no? con, con, un, con una anticipación positiva en términos de meta hacia, hacia esos objetos. Así que bueno, por ahí en tal caso si quieres después te puedo recomendar el material que tengo publicado para, para ir viendo antes de, y después, bueno. En la presentación de la tesis creo que ya tendré todo. Tenemos una experta que está justo enfrente a mí. Así que. Que es, la, que es famosa por eso. Entonces por eso, de ninguna manera, ninguno de nosotros va a responderte algo que puede responder ella, digamos. ¿no? también cuáles son las barreras que podrían estar, eh, que podría estar el este sujeto encontrando que no tienen que ver necesariamente con el déficit que pueda tener porque dos personas que tienen una discapacidad auditiva o dos personas que tienen una discapacidad motriz pueden estar en condiciones de lo mismo si van a una de las escuelas de elite o si van a una escuela especial. Carolina Schafferstein es docente del programa de actualización en psicología de la orientación y da un seminario, una parte del seminario que es muy interesante. La aviso yo por si tiene interés particularmente en el tema. ¿Alguna comentario, otras preguntas? reflexión? Sí. Trajo una reflexión que creo que es mi manera de cerrar un poco esto, que son después cerrarán los que estuvieron más en las mesas, de estos encuentros que venimos haciendo hace tiempo, de los intercambios, de lo que hacemos los orientadores y de las posiciones éticas y finalidades, como diría Guillard. ¿no? Uno puede desde la universidad pensar como un examen de ingreso, que es una manera selectiva y que depende de la responsabilidad previa de cada uno a donde llegan las posibilidades de ingresar. Son, es una mirada que tiene alguna gente, los que se reciben o no, los que ingresan y dejan. Y la nuestra tiene mucho más que ver de, con generar una red de sostén. Por eso volvemos siempre a lo mismo. es La idea es que llegue el mejor o a partir de las historias de cada uno, las experiencias, cada uno con sus tiempos que vaya generando más condiciones que no siempre sean los mejores, como si fuera un mérito, sino de sostener desde otro lado de generar redes, apoyos, o sea que no es el que elige el que sigue y empezó y no se recibe, son visiones, sino de qué manera alguien en su vida progresa si va sintiendo que puede, que es sostenido, que da pasos, que no es más de lo mismo. Con esto que vos decís, que hacen el trabajo el equipo de, de Natalia en, en, en el CBC, y, y en realidad creo que estos espacios que en otra jornada, Carolina habló de otras poblaciones, o sea que vamos siempre intercambiando con deportistas, vejez distintas poblaciones, intercambiando entre nosotros, que esto fue creciendo, siempre comento que en la primera jornada pensábamos, sábado vendrá gente, si son 10, 15, traigamos unos sándwichitos y siempre, siempre se llenó y vemos que entonces hay un interés de profesionales de intercambiar entre nosotros en estas temáticas. Y las redes son, hoy que presentaron las chicas del, del POSIL a exalumnos, que nos gustó mucho, yo no lo había visto participando, de que esto crezca en distintos espacios. Nosotros damos formación en posgrado que siempre publicitamos, que es el programa de actualización que dura un año. Otros sacaran otras cosas, digamos, de, de generar estas redes, porque en realidad todos estos intercambios, y Florencia que agradecemos que vino, que también tiene una visión desde recursos humanos en cómo generar un espacio que también alguien aprenda, lo que tomo yo, no, más allá del trabajo específico, de recursos humanos, que sea una herramienta también para el trabajador, no solamente para la empresa, y ahí aparecen los conceptos de la orientación. Todos nosotros nos fuimos articulando en el intercambio, todos somos profesionales, y ojalá que este intercambio desde las redes de formación, de trabajo, de jornadas, nos permita crear un corpus profesional eh, serio y, y, y formado para mejorar estas posibilidades. Eso es mi cierre, pero bueno, ahora que cierren todos los que participaron. Bueno, agradecemos mucho que vinieran y a todos los que presentaron. Sí, por ahí quería decir algo y es que el año que viene vamos a hacer nuevamente esta jornada, se hacen todos los años. Eh, seguramente les llegue un, a partir de ahora un mail de invitación por, por el mail que dejaron para la inscripción. Eh, así que, bueno, nada, que nos ayuden también a difundir, que eso también es responsabilidad de todos, formarnos es, es eh, importante. Y, bueno, este espacio que es abierto a la comunidad es gratuito. Eh, está bueno que pueda que pueda ser abierto. Así que, bueno, nada, cualquier duda nos pueden también escribir. Tenemos el, el Facebook, pueden entrar, Cátedra Ovo, Ovo en Facebook. Así que, bueno, muchas gracias.